Economía de bolsillo. Economía de bolsillo. Promediando la semana, le damos una vuelta más al análisis de la política y la economía, la economía. en la radio de la universidad, un programa impulsado por la Facultad de Ciencias Económicas de Facultad la UNAR. De Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a una nueva emisión de Economía de Bolsillo, el programa impulsado por la Facultad de Ciencias Económicas de la UNERB. Como todos los jueves nos quedamos hasta las 21.30 en todas las radios de la Universidad Nacional de Entre Ríos, Paraná, Concepción del Uruguay y Concordia. También nos pueden escuchar por la web. En radios.uner.edu.ar Nos encontramos con el resto del equipo Ignacio Truco, ¿qué tal? ¿Tanto tiempo? ¿Tanto tiempo, Ceci? ¿Cómo va? Muy buenas noches, muchas... Muy contento de volver a estar en, con, en Economía de Bolsillo Ahora con tu compañía nuevamente eh, Y bueno, para dispuestos a hablar un poco de economía, de política De recursos naturales De... de, de economía internacional, bueno, todos los temas que a nosotros nos, nos motivan, nos mantienen interesados y que creemos que podemos aportar algo, ¿no? un poco, inclusive algún condimento nuevo. Con nosotros también, como siempre, Gabriel Baidman. Hola Gaby, ¿qué tal? Hola Ceci, ¿cómo estás? Hola Ina, también un gusto volver a estar acá. Creo que el último jueves cuando con contamos con vos, Ceci, un una actuación bastante digna no tanto como cuando estuvieron estamos, muy, estuvieron muy bien y, y muy exagerados con los cumplidos hacia mí se, se pasaron <risa> les agradezco de todos modos <risa> Fue nuestro triunfo en el semestre haber hecho un programa digno <risa> con nosotros también el señor claudio coronel hola ceci igna Gaby muy bien también muy contentos y debo reconocer que sobrevivimos ese jueves el jueves muy difícil para nosotros, pero creo que hemos aprendido mucho de vos, así que tratamos de, de copiarte, que lo que no bueno, podemos llegar a... <risa> tratamos de hacer una copia lo menos berreta posible, creo que anduvimos bien. Bueno, como les decíamos, nos quedamos hasta las 21.30 por todas las radios de la UNER, vamos a tener invitadas, entrevistas. Chicos, si les parece, empezamos comentando los temas que trajeron para hoy. Ignacio. Eh, vamos a, a comentar algunos datos económicos de la principal economía mundial, que son los Estados Unidos, una economía a la que venimos siguiendo de cerca eh, en función de que, bueno, eh, está teniendo una recuperación post-COVID con inflación y eso de alguna manera está eh, eh, llamando la atención a nivel mundial. Y Pero en este caso me voy a concentrar en una situación en la relación que hay entre algunos datos macroeconómicos y la selección en los Estados Unidos, para pensar eh, qué, es lo que, qué es lo que podemos esperar a futuro en un contexto con inflación de costos como la que estamos viviendo. ¿Gaby? Vamos a estar hablando de varios datos del eh, nivel de actividad económica, que es un poco así el debate de los últimos días, ya que se publicaron tanto el indicador sintético de actividad económica, pero también varios eh, ...indicadores de, de compra de, del sector comercial... ...y también un poco algo de turismo que eh, con los últimos fines de semana largos... Se, ...se está hablando también de una reactivación y de niveles de ocupación... Eh, ...bastante importante, así que vamos a tratar de hacer una mirada sobre esto. Y Claudio, ¿qué nos trajiste? Bueno, yo traje eh, para que analicemos un poquito los datos del intercambio comercial argentino... ...con otros países, los números siguen bastante bien... Eh, y no solo ese efecto precio, porque un poco lo comentaba Ignacio, hay inflación internacional, pero eh, la mejoría que estamos viendo y, por supuesto, este sostenimiento del saldo comercial, no solo se debe a un incremento de los precios, lo que lógicamente impactaría en términos de la cuantía. Así como estar estudiando y vamos a ver cómo, qué puede llegar a pasar eh, el año siguiente. Muchas gracias, Claudio. Yo voy a empezar con mi tema de casi siempre, porque el precio de la carne... ...está otra vez en discusión, en el tapete, en el centro de la escena... ...para hacer una cronología breve de lo que pasó en estos últimos días al respecto. Eh, la semana pasada el precio del ganado en pie aumentó alrededor de un 20% en el mercado de Liniers. En un solo día el salto fue del 15%. Recién le comentaba esto a, a Claudio que me, y que me decía qué pasa, es muy poca la oferta y es moderada la oferta en el mercado de Liniers, bastante moderada, pero este salto del 20% de la semana pasada no se corresponde con que haya caído mucho, es más, hubo un poco más de oferta y todo. Bueno, a partir de este salto del precio del ganado en pie, eh, el viernes el gobierno nacional implementó una suerte de congelamiento de precios express, eh, se le pidió a la Asociación de Supermercados Unidos que no aumentara los precios durante el fin de semana largo eh, un, una especie de acuerdo por tres días esta fue una reunión que tuvo Roberto feletti Secretario de Comercio Interior con las cadenas de supermercados, previamente lo había acordado con Guzmán, Culfas y Domínguez, por supuesto, pero Después vinieron algunas diferencias, porque el domingo Celletti hizo algunas declaraciones polémicas, se refirió por una parte a una posible suba de las retenciones a las exportaciones de carne para desvincular los precios del mercado interno de los precios internacionales y también habló de la posibilidad de otro tipo de medidas como la creación de fideicomisos para subsidiar el consumo interno. Eh, con este mecanismo es con lo que se maneja en la actualidad el mercado del aceite, donde la retención a las exportaciones de soja subsidia la venta de aceite en el mercado interno minorista. Bueno, después de que Feletti sale con esto, salieron tanto Matías Culfas, Ministro de Desarrollo Productivo, como Julián Domínguez, que es el Ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, a tomar distancia y diferenciarse de lo que había dicho Feletti. Culfas en principio remarcó, y lo sigue remarcando en estos días, eh, que no había medidas tomadas, que se estaban evaluando diferentes alternativas. Otra vez, eh, y subrayo esto el otra vez porque hace bastante que vienen planteando lo mismo sin tomar medidas concretas, otra vez habló de la importancia de ...aumentar la producción de carne vacuna en la Argentina... ...y apuntó a la necesidad de instancias de acuerdo y negociación. En este sentido se están llevando reuniones con distintos actores de la cadena de la carne. Ayer Culfas recibió al consorcio exportador ABC... Eh, hoy eh, Comercio Interior se reunía, esto era esta tarde, no vi noticias a posterior y todavía no había nada. Eh, decía que Comercio Interior se reunió con la Federación de Industrias Frigoríficas Regionales Argentinas. Mañana se sabe que va a haber otras reuniones, no se sabe todavía qué entidades son las que están convocadas. Y esta mañana Gabriela Cerruti, como portavoz del presidente, eh, habló del tema... ...minimizó la diferencia entre los funcionarios del gabinete... ...dijo que están trabajando en armonía para avanzar... Eh, ...sobre el control de precios de la carne. Las novedades que dijo eh, Cerruti hoy, que van a estar en poco tiempo... ...todavía no sabemos cuáles van a ser... ...sí sabemos que son novedades que estamos esperando desde hace bastante tiempo... ...porque al menos desde junio, que es el momento donde... ...se limitan las exportaciones de carne que el gobierno viene trabajando y hablando de un plan ganadero del que todavía no vemos medidas concretas. Muchas veces lo hemos hablado aquí en Economía de Bolsillo, con entre nosotros y también con distintos especialistas a quienes hemos entrevistado, sobre la necesidad de aumentar la producción de carne en la Argentina y sabemos que el aumento de la producción de carne y vacuna es algo que lleva mucho tiempo, porque depende de tiempos biológicos, ¿no? del crecimiento del animal. Y, bueno, hace meses que se podrían haber planificado al menos plazos de aumento paulatino del peso de faena o premios impositivos para el ganado pesado porque cualquier medida que se tome en este sentido no se va a traducir, obviamente, de manera inmediata en el aumento de la producción porque requiere toda una replanificación de la producción para faenar. ...animales más pesados, ¿no? Eh, algunos datos en relación a precios... ...repaso rápidamente algunas cosas... ...que ya hemos tratado en otros programas... Eh, ...si bien durante el año pasado... Eh, ...la carne fue aumentando de manera sostenida... ...podemos ubicar que el inicio de la escalada... ...es hace un año exactamente... ...en noviembre del año pasado... ...cuando el kilo de asado alcanza... ...los 433 pesos... ...después de eso... ...sigue subiendo hasta junio... ...en junio alcanza casi los 702 pesos por kilo... ...estamos hablando del bien preciado... ¿eh? ...el kilo de asado, ¿no?... Eh, ...en ese momento se limitan las exportaciones... Eh, ...y después el precio afloja y tiende a estabilizarse... Eh, ...se estabiliza entre agosto y octubre... ...el precio de octubre fue de 676 pesos con 49 centavos el kilo... Esto fue solo un 0,5% más que, el, que en septiembre, que en el mes anterior, pero representó un 73% más que octubre del año pasado. Hoy los precios de noviembre no los tenemos todavía. Vamos a ver cuánto va al mostrador y a la góndola este aumento de la semana pasada en, en el mercado de Liniers. Eh, sí tenemos los precios de los cuales se está hablando a nivel periodístico, hoy se está hablando de mil pesos por kilo de carne de asado en las carnicerías y esto representa más o menos un 130% más que el precio del año pasado, ¿eh? un aumento del 130% en el kilo de asado en el último año. Bueno, hasta ahí la preocupación ...por el asadito para la fiesta, como me plantea Claudio Coronel. Gracias, Ceci. Sí, la verdad que es un tema complicado y más ahora que se viene la fiesta... ...y la pregunta antes de pasar a la, a la entrevista eh, que tenemos, creo que todos... ...que podríamos ir a hacerle a la gente, quizás en redes sociales también nos podrían contestar. Bueno, en, en, están comprando asado y lo están poniendo en el freezer... ...o están comprando dólares. Ya veremos, ya veremos. Tengamos en cuenta que en diciembre... ...estacionalmente siempre sube... ...la carne, ¿no? Así que vamos a ver qué pasa. Ya está en comunicación con nosotros... ...la primera invitada de esta noche... ...es Rosana Castiglioni... ...Rosana es doctora en ciencia política... ...docente universitaria en Chile... ...es integrante de la red... ...de politólogas No Sin Mujeres... Eh, con ella queremos conversar sobre el proceso político que se está dando en Chile, donde hubo elecciones el domingo pasado, la primera vuelta fue, y el 19 de diciembre va a ser el ballotage, que en principio se plantea como algo muy, muy eh, polarizado, donde se van a encontrar el candidato de derecha José Antonio Cast y Gabriel Boric, que es el candidato... ...del Frente Amplio de Izquierda. Buenas noches, Rosana. Bienvenida a Economía de Bolsillo. Buenas noches. Gracias por la invitación. No, al contrario, Rosana. Muchas gracias por atendernos... ...y por charlar un rato con, con nosotros sobre la política chilena. Eh, ya se sabía, digamos, de antemano de que esta elección... ...tiene un condimento realmente novedoso... Eh, que es que ninguno de los dos partidos que venían alternándose en el gobierno del regreso a la democracia en Chile iba a, a ganar, ¿no? Sabíamos de, una, de alguna manera de antemano. Que, eh, ¿Cómo interpretas en ese contexto las elecciones de, de, que se dieron el, este fin de semana en Chile? Eh, ¿Qué significado crees que puede tener a futuro, más allá de quién creas después vamos a charlar cómo vienen perfilados los dos candidatos? Sí, eh, mira, hay, hay algunas cosas que fueron sorprendentes de esta elección y otras no. Lo que esperábamos, efectivamente, como vos decías, era que pasara segunda vuelta eh, tanto Boric como Kast. Eso estaba eh, bastante cantado, no sabíamos exactamente qué porcentaje iba a tener cada uno. Yo creo que la gran sorpresa estuvo dada, primero por los bajos niveles de participación electoral, eh, porque había una expectativa de sobrepasar los niveles de participación que habíamos tenido para, para el plebiscito, eh, en esta elección hay dos modelos de país en juego, digamos hay mucho en juego por lado y lado, no hay, hay quienes eh, están empecinados en mantener el statu quo y creen que el país se les está escapando de las manos y hay quienes eh, lo que quieren es eh, transformaciones estructurales, digamos, y, y en medio algún matiz, pero pero pero es una elección polarizada precisamente porque hay mucho en juego y la mitad de los chilenos decidieron restarse de este proceso, más de la mitad. Eh, lo cual viste no es que la eh, que, que la mitad de los eh, no es que la población no o sea la mayoría de la gente no votó primera primer dato segundo dato que yo creo que también fue sorprendente fue quien quedó en tercer lugar eso fue alucinante o sea te digo eh, yo no tengo ningún pudor en decir que ni ni de por las se me ocurrió que París iba a ser el tercero, París que no está viviendo en Chile, vive en Estados Unidos, no participó de los debates, participó de un solo debate que, lo, que le permitieron participar este eh, por, por, digamos, por Zoom, pero no, no, no estaba en el país, eh, tiene eh, denuncias por no pagar pensión alimenticia de sus hijos, eh, por eh, acoso sexual, entonces... Y, y varias otras investigaciones por distinto tipo de irregularidades. Entonces, que este tipo haya quedado en tercer lugar, eso yo lo encontré más sorprendente que cualquier otro dato de esta elección. Rosana, y, digamos, ¿cómo, ¿qué lectura se puede hacer de este, de este ausentismo más el voto, digamos así, bronca, antisistema que supone París? Y, eh, ¿Pensás que es una impugnación a la discusión política del Estado en Chile, que es o que al contrario es una consecuencia de las revueltas sociales que vimos el año pasado, eh, si hay un desgaste del propio modelo, digamos, de la concertación con, y el, el, la, el partido más conservador, digamos, liderado por Piñera, ¿Cómo, ¿Cómo interpretás esos datos que son tan contundentes? O sea, la, la participación electoral en Chile venía cayendo desde la transición. ¿no? Si, si la primera elección eh, democrática votaron votó el 80 y tanto por ciento de la población, elección tras elección venía cayendo hasta que alcanzó una meseta en torno al 50%. Por ciento. Eh, si vos tomás los 25 años anteriores, digamos, a la llegada de Bachelet a, a, la, a la presidencia, solo en ese pedazo la, la participación electoral había, eh, había dejado a Chile como el segundo país de mayor caída en el mundo después de Madagascar. O sea eh, es muy dramático, ¿no? Lo que. Lo en Chile, eh, cayó como un 35% de la participación en ese periodo y si vos tomás ese periodo en América Latina en general, o ¿la participación electoral aumentó o se mantuvo estable? Con excepción de Costa Rica que cayó un 8%, o sea que lo de Chile está completamente por fuera y las élites políticas no reaccionaron ante ese dato, yo yo creo no sé, viste, que, que, que había, debían haberse desesperado al ver que la participación se fumaba, ¿no? No sabemos muy bien, no tenemos muy buenos datos como para saber qué pasa con ese grupo de gente que no pasa. Nosotros en la Universidad de Diego Portales hicimos un estudio cualitativo hace unos años, eh, eh, que llamaba La Otra Mitad, donde precisamente se hicieron focus, grupo y entrevistas a gente que no participaba. Y habían distintos discursos, había un grupo de, de, de gente que tenía convicciones democráticas, que eran en general exconcertacionistas que tenían mucho entusiasmo, que estaban muy prendidos con el tema de la transición democracia, eh, democrática, que creían en el lema de la transición, que era la alegría ya viene, y un poco el discurso de ellos era la alegría nunca llegó. A mí este, este modelo beneficia a todo el mundo, el país crece, todo lo que sea, pero a mí no me, no, me, no me dio nada. Ese era como un tipo de discurso, y después había un discurso como cínico, diría, de gente que te decía, a mí me da lo mismo quien gane, mañana me tengo que levantar, igual a ir a trabajar. ¿No? Es, es un poco la típica pregunta de las encuestas, este, a los políticos no les importa lo que pasa con gente como yo, bueno, algo así era. Este, entonces, es, es un discurso, a mí me da la impresión de que eso, esos no votantes no son todos apáticos, abúlicos, que les da todo lo mismo. No es el no estoy ni ahí, es... Eh, vos a mí no me estás representando eh, mi vida no cambia independientemente de quien esté es un discurso político o, o, o la democracia no trajo lo que yo esperaba no, no me dio lo que yo esperaba eh, y respecto al modelo efectivamente yo creo que hay una parte que tiene que ver con legitimidad democrática que es sobre todo la constitución esta es una constitución mal parida es una constitución de Pinochet es una constitución escrita entre cuatro paredes sin proceso deliberativo pero el problema es que no queda del todo claro que, que la convención genere ningún tipo de credibilidad o sea, tampoco es que la gente crea en, en la constitución, y que, eh, digamos que en el, en el proceso constitucional ¿no? la convención claro. tampoco sale muy bien parada en las encuestas eh. sí, sí ¿Y qué pensás eh, digamos, que puede llegar a, a ocurrir, más allá de la una, no una predicción del resultado, pero pensás que eh, digamos, las posiciones más conservadoras se pueden fortalecer o por el contrario va a haber una recuperación eh, de la, del, del proyecto concertacionista y se va a apelar a, a, a, cierta, a cierto centro...? Eh, ¿cómo, ¿Cómo pensás que puede llegar a configurarse políticamente el debate en lo que viene a futuro? Mira, es re difícil, esta es una elección inédita en muchos sentidos, entonces las la, la posibilidades de meter la pata diciendo algo son infinitas. Habiendo dicho eso, o sea, yo de verdad la otra vez en otra entrevista dije, yo pensé hasta reportarme enferma, porque, o sea, es tan incierto el panorama que, que, que preferiría no, no hablar. Pero dado que tengo que hablar, este, yo creo que es muy difícil ganar la próxima elección sin, sin encantar de alguna manera el centro político. Eh, y desde la elección que llevó a la presidencia a Lagos, queda súper claro que el centro político es clave. Esa elección casi la gana, casi la gana la derecha, porque justamente cambió de estrategia y le metió el diente al centro político. Eh, y en esta, o sea, la moderación va a ser clave. Hay mucha gente en el medio que está asustada de casi, está asustada de Boric, no tanto de Boric, sino de su entorno, ¿no? Hay, hay, hay un entorno muy radical, eh, y de hecho, digo, hay, hay candidatos radicales, hay candidatos este, hay, gente que ha dado vuelta, digamos, antisemitas, eh, es nacionalista, qué sé yo, hay de todo, ¿no? Es, es, es como una bolsa muy heterogénea que asusta a mucha gente. El partido comunista acá es un cuco para mucha gente también, este, pero cast sus credenciales y sus convicciones democráticas están por verse, quería disolver el Ministerio de la Mujer, un diputado de él ayer, hace dos días, tuvo que pedir perdón, porque dijo que dudaba, si, que, que había cosas que le hacían dudar del derecho a voto femenino. ¿no? Y el, el argumento era que las mujeres que apoyan la migración y estos migrantes que las violan, no, era una cosa delirante, delirante. Delirante. Sí, sí. Rosana. Eh, no, lo que... Perdón, perdón, perdón. adelante, Ceci. Sí. sí, no, una pregunta técnica en principio. Eh, Quienes no votaron en la primera vuelta, ¿están habilitados para votar en el balotaje o no? Sí, sí, lo que pasa es que acá... Este, para el, ver cómo el, se va a jugar eso, ¿no? Es voto voluntario e inscripción automática. Eso quiere decir que vos, nada, estás no tenés que hacer ningún trámite para poder votar, o sea, es, automáticamente podés votar si cumpliste con la edad, eh, y eh, el voto voluntario, o sea que si querés ir, vas, si no querés ir, no vas. Es el, el, el, el mejor sistema para desincentivar la participación. Este, porque digamos sin, sin voto obligatorio en este escenario pero lo interesante respecto de esto es que el plebiscito de salida es decir, si se, si se redacta una nueva constitución asumamos que se redacta, asumamos que de acuerdo y asumamos que el documento tiene que ser sometido a votación popular esa elección va a ser obligatoria y ahí va a votar este 50% de seres que no sabemos quiénes son, qué quieren Claro. Sí, sí, es, una, es la gran incógnita, ¿no? porque eso, eso puede tener significados muy diversos, puede ser incluso también ser leído no como una impugnación del sistema, sino como diciendo, bueno, este sistema me parece bien o me es indiferente, y la política me es indiferente, y yo estoy completamente imbuido en la forma en que se vive cotidianamente. ¿no? Claro. Es decir, no hay, no, hay, no hay una reacción ni por la positiva ni por la negativa, con lo cual constituye cierto aval y además te lo dan cuenta también la elección actual. En una elección que era antisistema, es decir, con tres candidatos que de alguna manera iba en contra del, de la, del bipartidismo histórico post-Pinochet, eh, post eh, eh, ninguno de los tres candidatos escogió un voto, ¿no? 20%, 24%, 24, 24 28%, 24%, una cosa así? Trece el tercero, pues de un 50% del electorado, es decir, que estamos hablando de una pequeña franja poblacional que no hubo masivamente una, una, una corrida a las urnas para impugnar el sistema social chileno, o sea, y, por, y por lo tanto, por eso también la carrera hacia el centro va a ser decisiva, eh, eh, no solamente para evitar el miedo, sino también para ver si conquistas parte de ese electorado... Eh, entonces, ¿Hay un riesgo extra? Decime, Rosana, si te parece razonable lo que planteo, que hay un riesgo extra con esta obligatoriedad de la elección de, de, ese, de, de, la, de la constituyente, porque puede venir ese 50% a e impugnar la constitución. Absolutamente, o sea, es que no sabemos lo que va a pasar. Esa es una de las gracias cosas lindas de la democracia, no que la democracia es un sistema en el cual se pierden elecciones, ¿verdad? O sea, no solamente eh, se compite, sino que el resultado es incierto. no y, eh, ah, Pero al mismo tiempo, en este caso, cuando estás con una crisis de legitimidad tan grande, donde todos los huevos están puestos en la canasta de la nueva Constitución que logre destrabar esta crisis de legitimidad, eh, todo indica que el resultado es incierto y que no sabemos si la gente se va a pronunciar a favor o en contra. Y, y la verdad es que la convención va a tener que ponerle mucho esfuerzo para reencantar a la gente que tuvo en algún momento. Porque una cosa que pasó, que es interesante, que es un dato que muchos no, no lo han mencionado, pero en, en una de las pocas encuestas de realmente muy, muy sólidas que se hacen en Chile, eh, que se hizo meses antes de la elección. Entonces andás a ver ahora cómo están los datos, pero... Eh, mostraba que el número de personas que decían que habían apoyado a las movilizaciones había caído muy significativamente en unos pocos meses. ¿No? Este, o sea, si no me acuerdo cuál era el porcentaje, pero ponele que era 60 y tanto por ciento en cuatro meses antes había dicho que había apoyado esas movilizaciones, después cuatro meses después esa, esa cifra había caído como a 40 por ciento. persona mm. a propósito de, de, de eso que, que comentás, ¿Vos considerás que, eh, digamos, la, las ofertas políticas que hubo no tuvieron la capacidad eh, o, o de capitalizar eso? ¿O no tuvieron el atractivo o la gente digamos, que, que participó de eso no, no encontró en los candidatos un reflejo a esas demandas? ¿O eh, esas demandas fue mucho más eh, explosiva que representativa digamos, de, de, de la situación social? Mira, es difícil responder la pregunta porque yo creo que este, la lo que pasa es que me parece que hay un grupo importante de la población que no tome segura que crea que la respuesta a la crisis política sea política, no sé si hace sentido, pero no creen en las instituciones políticas, no creen en los partidos. O sea, tenés partidos políticos con un 5% de adhesión, el Congreso, no sé, este, 3% de los chilenos cree que el, en el Congreso no sé, o sea, la, la confianza en las instituciones de la, propias de la democracia es bajísima, bajísima si vos le preguntás a la gente cuál es tu nivel de apoyo a los carteles de la droga vas a obtener datos no tan distintos si consideras el margen de error, te lo puedo aportar. Entonces, así están los partidos políticos, así está el Congreso chileno. Entonces, me parece que, que no es necesariamente por la oferta, es simplemente eh, que tenemos una crisis de legitimidad sumamente profunda, eh, que va más allá de quién aparezca porque la gente no cree en, en el proceso político y no cree en la democracia. Y lo otro es que, mira, usualmente... Tú vas a escuchar que la gente dice el, la, el, la, el, los movimientos sociales, no sé qué. No había movimientos sociales. En Chile salieron a la calle algunos actores colectivos, otros actores individuales. Confluyó el descontento en la calle. Pero no es que había un líder, no fue como las movilizaciones de 2011, que había un movimiento social encabezado por Camila Vallejo, Gabriel Boric, Giorgio Jackson. No, acá no había un líder, no, no se veía la bandera chilena, por ejemplo, se venían las banderas mapuches entonces era un malestar muy difuso, que fue muy explosivo, pero, pero las demandas eran heterogéneas también, por ahí sí tenían algunas cosas en común, el no son 30 pesos, no son 30 años, el hasta la dignidad se haga costumbre, pero, pero son, son demandas difusas y heterogéneas, sin un liderazgo que esté detrás de la protesta. Eh, Roxana, ¿y pensás que el debate constitucional va a ingresar en el debate político ahora la, de cara a las elecciones? ¿Se van a mezclar las dos cosas o van a intentar mantener eso al margen? No, no, está, eso ya está metido. Uh -huh. este, y está metido eh, en términos de que eh, para resguardar el proceso constituyente vote por Boric o si vota por Kass estará este, está amenazado el proceso. Y quienes dicen, eh, tenemos, este país es un gran país, un país que recibió migración, un país que es atractivo para inversores, recuperemos nuestro país. Y la forma en que lo vamos a recuperar es estando encima del proceso constituyente y salvaguardando la estabilidad. Entonces, son esas dos, esos dos discursos están muy, ya muy asentados. ¿Y pensás que puede haber cambios significativos, digamos, en la política económica, en la política, incluso, digamos, integral, digamos, ¿no?, de la estrategia de desarrollo chilena, si, por ejemplo, llega a ganar Boric? Lo que pasa es que... Eh... Tampoco es tan... Lo que pasa es que, mira, esa respuesta no, no sé si te la puedo dar porque está muy sujeta a lo que pasa en el proceso constituyente. Si hay una nueva constitución o no, qué es lo que permite hacer la nueva constitución o no, si hay quórum especiales, mayorías especiales para el pasaje de ley o no. Entonces, como está todo tan incierto, no sabes. Efectivamente, si gana Boric, va a haber reformas estructurales. O sea, si Boric pudiera hacer lo que se le antoja, digamos, con su coalición y no tuviera ningún freno, Obviamente que vamos a ver reformas estructurales, ¿no? Eh, reforma a las pensiones, y ahí el modelo es el argentino, por ejemplo, ¿verdad? O sea, lo mismo, un poco volver eh, como ustedes con las AFJP, eh, algo parecido, eliminarla, sustituirlo por un sistema de reparto, este, probablemente vamos a tener mucho más presencia estatal en la provisión de bienes y servicios públicos, es decir, van a haber transformaciones. El tema es que ahora, digamos... Eh, no es tampoco factible que todo cambie porque algunas reformas las pueden pasar sin la aprobación del Congreso y otras no y, y el Congreso tiene quórum especiales para algunos cambios pero no sabemos si la Convención va a lograr generar una nueva Constitución aprobada que cambie mucho la regla del juego entonces no se puede decir nada la verdad y, Incluso digamos se, yo escuché en algunos lugares eh, que una, un determinado resultado de la Constituyente puede... Si no, es a favor, ¿no? si no es a favor de quien sea presidente, puede incluso impugnar, no, no, no legalmente, sino poner en cuestión, digamos, la legitimidad o la continuidad de, del gobierno. ¿Eso o, sea, sí. se habló? Sí. o sea, no sé si del gobierno, pero sí, por ejemplo, del Congreso. no. Por ejemplo, claro. no sé si decidieran si tener un Congreso unicameral en lugar de bicameral como ahora, por ejemplo. Eso podría claro. alterar significativamente. Pero, pero está todos tan tan incierto, viste, que yo hay colegas que los envidio porque hacen unas predicciones este, increíbles, <risa> y me, me muero de envidia, me encantaría ser así, no sé, pero estoy en un momento de insegurización completa, o sea, me parece eh, eh, bueno, el problema bueno. es la, son las reglas, ¿me entendés? Si cambias las reglas uh -huh. de juego, comportamiento humano cambia, somos, o sea, es así, vos pateas para el arco que pateas porque te dijeron que para ese arco tenés que patear, eh, y jugar 90 minutos y no 120, o sea... Te, te mueves por reglas, eh, y esas reglas no sabemos cuáles van a ser. Sí, sí, está claro, está claro, la verdad es que es muy interesante porque son dos discusiones diferentes, pero al mismo tiempo cruzadas, eh, y en una sociedad que está al mismo tiempo, simultáneamente, muy compulsionada en términos políticos, pero muy apática en una parte importante de su base, entonces ese, ese contraste que sabe interpretarlo, eh, no, es, no es lineal. Exacto. Y ese, y, esa, y ese grupo de gente va a definir. Claro, va a definir la <risa> Va a definir, definir ¿no? nuestro futuro. Eh, Rosana, muchas gracias por la entrevista, muy interesante. Eh, eh, más allá de que las predicciones no, no, no necesariamente son lo que estábamos buscando, nos interesaba más esta cuestión de más estructural de ver cómo eh, se van organizando, digamos, las, las, las distintas expresiones políticas en la sociedad chilena, de cara precisamente a las elecciones, pero también a la, a la Constituyente que que se viene, así que bueno, muchísimas gracias por este tiempo y por, por todo el, el contenido que, que nos, has, nos has brindado Bueno, gracias a ustedes por la invitación Chao Rosana Castiglioni en Economía de Bolsillo vamos a seguir muy atentos el proceso político chileno ahora vamos a la primera tanda de esta noche y enseguida volvemos con más Economía de Bolsillo por todas las radios de la Universidad Nacional de Entre Ríos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 La UNER está con, vos. está con vos. Estudia en la Facultad de Ciencias Agropecuarias. Universidad Nacional de Entre Ríos. Universidad pública y gratuita. La editorial de la Universidad Nacional de Entre Ríos ofrece a través de su portal online eduner.uner.edu.ar su catálogo completo de publicaciones científicas, académicas y literarias. Quiera sus libros online de una manera rápida y segura, ahora también con tarjeta de crédito Visa. Eduner, Editorial de la Universidad Nacional de Entre Ríos. La UNER está con vos. Está con vos. Estudia en la Facultad de Ciencias Económicas. Universidad Nacional de Entre Ríos. Universidad Pública y Gratuita. Apuner. La Asociación del Personal de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Patronato sigue su camino en la Liga Profesional de Fútbol y vos lo vivís junto al equipo de la Cábala. Sábado, 19 horas. El patrón recibe a Godoy Cruz en el Grela intentando salir de la zona de descenso. No te pierdas Patronato Godoy Cruz. Con los relatos de Gonzalo Benedetich y los comentarios de Conrado Verón. Al patrón en la Liga Profesional de Fútbol, lo vivís junto al Equipo de la Cábala, por Radio UNER. Tu lugar se escucha por el derecho a la belleza. Al fondo del solar, junto al tapial lindero, viene creciendo un molle, un mollecito. No pidió venia ni permiso a nadie para nacer. Dos veces lo troncharon y tres veces brotó. Transgresor, insumiso, ya supera el tapial y despliega en el aire su libertad silvestre. Si uno recorre el barrio, el ojo alerta. Aquí y allá en los patios divisa viejos molles, predilecta fronda de la calandria. Y su verdor evoca saberes olvidados Virtud de la resina Apelativos de la ciencia paisana De beber, de curtir No lo han sembrado el viento ni los pájaros Una antigua raíz bajo el tapial Dormida, quién sabe desde cuándo Decidió un día despertar en busca de cielo y luz El monte es volvedor Palabra primera de la tierra Da mucho que pensar el mollecito Su estilo es el del pueblo El mollecito del poeta Edgar Morisoli Estela Sánchez, Carlos Aguirre, Activando Derechos Culturales, Secretaría de Extensión y Cultura, Facultad de Ciencias de la Educación. La UNER está con vos. Está con vos. Estudia en la Facultad de Ciencias de la Educación. Universidad Nacional de Entre Ríos. Universidad Pública y Gratuita.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 Seguimos en Economía de Bolsillo por todas las radios de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Es el momento ahora de la columna de Ignacio Truco, quien nos trae un análisis del vínculo entre economía y política en Estados Unidos. Sí, sí, esta, la, sí. me interesaba un poco eh, tra, traer a colación este, este tema, porque en, en buena medida también por lo que charlábamos en la, en, la, en la entrevista que... Que hicimos recién en, re en relación al caso chileno, eh, ya que eh, estamos en un mundo en donde empiezan a haber, eh, digamos, contestaciones cada vez más consistentes, por decirlo de algún modo, eh, y cada vez más frecuentes, incluso tuvimos un caso, digamos, como es el, el caso de Donald, Donald Trump en Estados Unidos, eh, a el, el sistema económico vigente, digamos, desde mediados de los 80. Hasta, hasta esta parte, eh, eh, digamos que e incluso con salidas más bien conservadoras, o uno podría decir por derecha, eh, incluso reaccionarias, ¿no? Eh, digamos, no, no necesariamente eh, mejorando la situación, sino incluso empeorándola. Eh, y uno se puede preguntar, es eh, bueno, ¿en qué medida eh, en el futuro no tendremos una recuperación en Estados Unidos, por ejemplo, de una figura como la de Donald Trump. ¿no? Eh, de hecho, hubo elecciones en Virginia hace poco y, el y Biden perdió, digamos, los demócratas perdieron, en New Jersey también, y eh, ganaron por muy poquito en, una, en, un, en un distrito que es eh, básicamente uno de sus principales bastiones. Eh, y empieza a hablarse, se habló mucho en los medios norteamericanos, de un regreso, digamos, del fantasma de Donald Trump. Eh, eh, bueno en, en línea con lo que ocurre ahora en chile con cast eh, eh, y, y bueno la, la, el regreso de algunos trumpistas digamos en, en américa latina vamos piensen ustedes en el caso de miley en la ciudad de buenos aires eh, que en, en su alianza digamos implícita con mauricio macri remiten a la figura de trump como una como una, una alternativa entonces la pregunta es, bueno, probablemente, esto, esto se me ocurrió charlando con un, con un amigo de la casa, eh, con un profesor de la facultad, eh, con Leandro básicamente, así que le mando un saludo a Leandro, que eh, me indicaba eh, que la política económica del gobierno de Biden tiene un perfil expansivo y que eso puede ser muy importante para, eh, de alguna manera, incidir o evitar eh, una, un regreso, digamos, de, de, de Trump en las elecciones. Eh, de, dentro de prácticamente cuatro años, no, o, eh, tres años, un poco, casi tres años. Eh, y eh, entonces la pregunta es, bueno, pero ocurrió eso en el pasado, digamos, Trump cuando ganó, Trump, la cosa estaba tan mal como para eh, encontrar en los valores macroeconómicos el fundamento de la emergencia de Trump. Y la verdad es que es que no, eh, eh, por el contrario, digamos. El caso de, de Barack Obama, él gana las elecciones en el 2008-2009, 2009, 2009 perdón, 2008 para 2009, cuando la cosa estaba en el peor momento, en la crisis internacional, y la cosa siguió empeorando prácticamente todos los años de su primer gestión hasta el 2014. Eh, y eh, es, es reelegido en condiciones muy adversas. Si uno agarra prácticamente cualquier indicador, Todavía, hasta el 2014, la cosa no repuntaba en Estados Unidos. Pero a partir de ahí, y fundamentalmente con la incorporación, digamos, de, de la industria del fracking, que permitió reducir fuertemente el precio de los commodities, y en particular del petróleo, hubo un cambio, eh, digamos, eh, importantísimo en las condiciones de vida del de, eh, el funcionamiento macroeconómico de los Estados Unidos. Eh, empezamos a ver diferentes eh, datos interesantísimos. En primer lugar, el, el, los, los salarios. Como para que se den una idea, en 2014, en el segundo cuatrimestre del 2014, los salarios llegaron a un punto mínimo eh, que era eh, menor, o sea, el, el antecedente menor se encontraba en eh, 1999, y era equivalente a los picos alcanzados en el 86 y en, los 70, y, y en el 79. ¿No? Es decir, un salario mínimo que estaba relativamente estancado hacía 15 años y a la baja, desde la crisis del 2008-2009, alcanza su momento más, eh, su peor momento, digamos, en el, en el 2014, eh, que es, eh, digamos, en, en el pleno periodo, digamos, de la, de la, de la presidencia de, de Barack Obama. ¿no? Eh, y desde ahí aumentan tiene un aumento espectacular, incluso hasta el segundo cuatrimestre del, del 2017, ya con, con Donald Trump en el, en el gobierno, de modo tal de que los salarios iban a la alza cuando Donald Trump le gana a Hillary Clinton, digamos. Eh, después podemos ver el caso del desempleo, desde el 2009 en adelante, el desempleo no para de bajar y es precisamente en el 2014 donde empieza a romper un piso histórico que era el más o menos del 4%, 4, 4,5%. Y a partir de 2014 rompe a la baja y llega en el 2017, en noviembre en, o fines del 2016, eh, un poquito más alto, pero, eh, pero eh, eh, perdón, hay, hay, en 2017 llega a romper ese piso al 4,3%. Y, sigue, y a partir de ahí sigue rompiéndose el piso ya con, con Donald Trump en el gobierno. Eh, pero no, no solamente eso de la capacidad instalada, también. La capacidad instalada quizás es el único dato en donde sí hubo una caída fuerte en el 2014, pero hubo una recuperación post-crisis y a partir de ahí se mantuvo estable dentro de una, de una, vamos, de un, de una eh, eh, tendencia de largo plazo a la baja en la ocupación y en la capacidad instalada eh, otra cuestión, digamos la, los servicios por ejemplo de los que pagan los, hora, los hogares de servicios de deuda en relación a, a los ingresos desde el 2009 en adelante no pararon de caer incluso hasta el 2016-2017 y se mantuvieron constantes a partir de ahí eh, con Donald Trump en la presidencia también eh, los, los, el ingreso personal, los, el ingreso real medio, perdón, de, la, de, no de las nueve personas, de los hogares, cayó desde el 2007 hasta el 2014 y a partir de ahí aumentó eh, hasta el 2020, básicamente, 2019, que el 2020 que, que cayeron, ¿no? Es decir que, bueno, el empleo industrial, digamos, el empleo industrial se recuperó... En, eh, durante todo el periodo de Barack Obama y en todo caso a partir del 2014 mantuvo constante el índice de producción industrial eh, y sin cambiar demasiado con el gobierno de Donald Trump. Eh, bueno, y así una serie de indicadores que podríamos eh, indicar que no hay evidentemente una situación de un deterioro económico de, en, en, la segunda, en el segundo mandato de Obama que explique al menos directamente la emergencia de Donald Trump. Incluso al contrario, veníamos con un gobierno con salarios a la alza, con actividad económica relativamente estable, con una tasa de desempleo a la baja, eh, con ingresos de los hogares a la alza, con menos deuda, como, como menores, perdón, pago de intereses de deuda como porcentaje de los ingresos totales. De modo tal de que hay alguna explicación que falta y hay un nexo, un, un conector, ¿no? Un, un elemento, un eslabón en la cadena de argumentos que, que está faltando. Y en ese caso uno podría, podría apelar a aspectos más estructurales, porque evidentemente el, ese, este carácter, digamos, conservador, reaccionario, eh, eh, no sé, de derecha más, de, de una derecha más eh, eh, antimoderna, no, antiliberal, antiprogresista, anti, que, que encaró y representó Donald Trump, estaba apelando a aspectos más estructurales. ¿Y en qué se pueden ver esos aspectos naturales? A menos, estructurales? Perdón, en, dos, en dos indicadores. Uno, la desigualdad. En todo este periodo la desigualdad creció significativamente. ¿Y la desigualdad en contra de quién? En contra de los ex trabajadores blancos de, de industriales que perdieron terreno y se retrocedieron en su posición social de forma estructural en los últimos 30 años. Es decir... Lo que los americanos, sobre todo de las costas, eh, eh, denominan despectivamente la white trash. ¿no? Es decir, un, un, un, eh, un eh, trabajador blanco, eh, digamos, de edad media, eh, masculino, eh, sin formación universitaria. Que fue precisamente la población que estudió Angus en premio Nobel de Economía, es la población que hoy está descollando en los niveles de suicidio, drogas y alcoholismo como causas de muerte que han modificado las tasas de mortalidad a la alza en esta población y en todo el promedio nacional, a diferencia del resto de los países eh, desarrollados del mundo. Es decir, que hay un problema más estructural que eh, evidentemente sacude las estructuras simbólicas con las que estas poblaciones se referencian, se perciben a sí mismas, las amenazas que perciben y la condición en la que en la que viven, que permite de algún modo avalar este tipo de, de, de propuestas políticas radicalizadas, más conservadoras y reaccionarias, que de algún modo, aún en condiciones favorables macroeconómicamente, reaccionan contra el sistema y lo impugnan, eh, considerando digamos, que están cayendo, cayendo fuera, digamos, del sistema, que están quedando fuera o, o expulsados, digamos, de la globalización. De esta globalización, digamos, neoliberal o eh, financiera, como la quieran llamar. Eh, aún en contexto macroeconómico favorable. Un aspecto que está muy vinculado con lo que pasó en Chile también, ya que en uno puede encontrar algunos paralelos. Eh, es decir, una sociedad en la que baja la desigualdad, pero sigue siendo estructuralmente alta, hay mejoras en los ingresos, hay mejoras en la producción, etcétera, pero hay una brecha tan grande tan marcada que eh, no parece eh, ser posible de canalizar en los marcos de los sistemas de consenso político eh, de los partidos de alguna manera que crearon el orden eh, este orden económico que de alguna manera está vigente. Y lo impugnan no por izquierda, no por una salida progresista, sino por el contrario, por una salida reaccionaria, apelando fundamentalmente a eh, una identidad nacional, o un pasado perdido, a una, un, a una reacción contra la amenaza de la inmigración o contra los cambios culturales que eh, también se promueven, digamos, desde las, de las tradiciones más progresistas. Así que creo que es interesante para ver estas cuestiones, comprenderlas en contextos y entender por qué es tan complicada la situación y tan, tan con, contradictoria, eh, como, como siempre lo es ¿no? la realidad social, ...económica y, y en particular el, el momento que nos, toca, que nos toca vivir. Muchas gracias, Igna. Muy interesante. Antes de pasar a Claudio y el tema del intercambio comercial... ...noticia que acabo de leer que seguramente va a traer polémica. El Banco Central prohibió, eh, esto es a partir del viernes... ...el financiamiento en cuotas de pasajes al exterior... ...y alojamientos en el exterior. Seguramente va a traer polémicas esta medida que se toma en la misma jornada en que se flexibilizaron otras cuestiones cambiarias en relación a restricciones a bancos y a eh, importadores de bienes de capital. Pero bueno, eh, seguramente se va a discutir el tema en estos días de no poder comprar en cuotas pasajes al exterior y alojamiento en el exterior, ahí eh, veo algunas risitas, eh, después lo comentamos porque no hay tiempo, ahora seguimos con Claudio Coronel. Bueno, me, habitualmente soy yo el que da las malas noticias, pero bueno, se ve que viene complicada la cosa. Bueno, veremos a ver qué pasa con, con eso. Por el momento no vamos a hacer comentarios porque en Argentina uno nunca sabe. salen con ese anuncio y después se pelean entre los funcionarios y cambian la bocha. Bueno, vayamos a, lo, a los datos que nos competen en este momento. Muy rápido, muy conciso. Salió esta semana eh, la información referida al comercio internacional eh, argentino, que lo estamos siguiendo muy de cerca. En primer lugar, porque es un indicador que es importante, que está mirando con mucho ojo, por supuesto, el Fondo Monetario, y que eh, nosotros también, porque sabemos que eh, el saldo de la balanza comercial y de la cuenta corriente, eh, digamos, su comportamiento es, de alguna manera, lo que nos va a terminar marcando si vamos a terminar una crisis o no, porque Argentina, cuando crece, demanda muchos insumos y bienes de capital, y esto es importaciones, y los dólares ahora... Eh, estarían escaseando y estamos en una situación de eh, escaseando, eh, digamos, en el mercado único eh, de cambios. ¿no? no es que no estén porque el saldo comercial da positivo, sino que hay un problema respecto de, de las expectativas de devaluación. Pero no es eso lo que vamos a hablar. Eh, la tendencia marca que hay una estabilización, pero hay una estabilización tanto en lo que tiene que ver como las exportaciones e importaciones. Han crecido eh, en el acumulado de lo que eh, refiere... A, digamos octubre de, de este año, seguimos creciendo, eh, el saldo comercial ha arrojado 1.601 millones de dólares, positivo por supuesto, eh, y digamos lo que sería el intercambio se divide en un 56% para exportaciones y un 43% para importaciones, ambas crecieron, hay que decirlo, eh, las importaciones crecieron un 31%, pero las exportaciones crecieron más un 46,5%, lo que permite ir agrandando este saldo comercial, que, dicho sea de paso, es un valor muy importante, ¿sí? Eh, hemos superado ya lo que correspondía a 2019 y 2020, que también hubo saldo positivo, eh, pero, en general, eh, estaríamos viendo bien, el cachorro quiere participar, eh, y entonces... Un dato que me parece importante, como para, para ir cerrando, remarcar, este crecimiento que vemos tanto de las exportaciones e importaciones tiene un trasfondo de precios, hay una presión inflacionaria por costos, eh, sin embargo, hay que decir que no es todo precio, las exportaciones y también las importaciones, porque ya dijimos crecieron más exportaciones, lo han hecho también en base a cantidad, es decir, ha aumentado el volumen de las exportaciones, que esa es una, una muy buena noticia, y en particular ha crecido mucho la manufactura de origen industrial. Sí, recordemos que tenemos por un lado la industrialización de eh, digamos, los recursos agropecuarios que tenemos en gran cantidad en Entre Ríos, pero también una industria que no tiene que ver con eh, origen, digamos, del campo, para eh, hablarlo en términos sencillos, sino que tiene que ver con industrialización de productos mineros, tecnología, eh, automóviles, eh, ese tipo de cosas como para que la gente entienda. Han crecido mucho, también crecieron mucho lo, los productos primarios, pero es importante porque. Eh, el, al crecer más de origen industrial se están acer, acercando a las famosas modas que son las que por ahí generan problemas porque básicamente la manufactura de origen precuario eh, de alguna manera, medida tiene que ver con lo que nosotros terminamos comiendo. ¿sí? Es un poco más complicado explicar, pero digamos, una de las cuestiones es que cuando sube el precio de los alimentos, como nosotros los exportamos, eso nos termina pegando eh, a nosotros. Bueno, obviamente en términos de importaciones crecieron mucho lo que son bienes de capital, bienes intermedios, y un dato importante, creció mucho tanto la exportación de combustibles como la importación que se hace de, de combustibles, y acá sí tenemos un importante efecto precio. Y una cosa que me llamó mucho la atención, es que creció, y tiene que ver con esto, mucho, mucho el eh, el precio del flete internacional se incrementó eh, respecto a un 97,7% es decir que la inflación internacional es innegable eh, que, que está sucediendo y que por supuesto esto a nosotros nos trae una presión adicional a nuestros problemas internos, así que hay que ver cómo logramos manejar eh, esta, esta situación digamos así que bueno, esos son un poco los datos que tenemos para hoy son, son buena, buenos datos se está estabilizando en general, si uno mira el la, la línea desestacionalizada en este año estaríamos con una, estos días estaríamos con una pequeña caída, sin embargo, eh, responde también a la parte del año en la que estamos. Así que esperemos que esta situación se mantenga, y están apareciendo restricciones en el resto del mundo, básicamente por lo que tiene que ver con ciertos sectores que rechazan la vacunación, esperemos que eh, no tengamos una oleada muy fuerte que termine impactando en el comercio internacional. Pero bueno, estas son cosas ya de futurología en las cuales no me voy a meter. Muchísimas gracias, Claudio. Vamos a una nueva pausa y enseguida volvemos con más economía de bolsillo por todas las radios de la UNAR.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 ...la UNER está con vos... Está con vos. Estudia en la Facultad de Ciencias de la Alimentación... ...Universidad Nacional de Entre Ríos... ...Universidad Pública y Gratuita... ...algunas razones para hacerte el test de VIH... ...porque la infección por VIH... ...puede ser asintomática... ...y el test es la única forma de detectarla... ...puedes hacerlo sin orden médica... ...sin necesidad de estar en ayunas... ...y no hace falta que seas mayor de edad... ...si te da positivo... Podés empezar el tratamiento de manera oportuna. Es gratuito confidencial y lo haces en hospitales o centros de salud de todo el país. 0800-333-3444. Ministerio de Salud de la Nación. Patronato sigue su camino en la Liga Profesional de Fútbol y vos lo vivís junto al equipo de la Cábala.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 Nosotras, las emisoras integrantes de Aruna, nos unimos al reclamo del CIN y pedimos la pronta liberación de las patentes de vacunas contra el COVID-19. Desde nuestras radios pedimos que las vacunas puedan ser producidas en cada uno de los países donde se necesitan. Donde se necesitan. Con, Con la, la salud, salud. No, se no se negocia. Es un mensaje de Aruna, la Asociación de Radiodifusoras Universitarias Nacionales Argentinas, una red de comunicación federal.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 Sí, el INTEC ha sacado varios datos que por ahí son de referencia como para tener en cuenta sobre el nivel de actividad económica que eh, se observa en el país, sobre todo datos que rondan el mes de septiembre. Eh, y en este sentido, el que más eh, ordena un poco las miradas es el indicador mensual de actividad económica que eh, refleja que en el mes de septiembre un incremento de la actividad del 1,2%, que muestra en alguna medida una desaceleración de lo que venía siendo la recuperación de la actividad económica. Desde eh, junio en adelante, es decir, pos eh, lo que fueron las restricciones de este año, de la segunda ola, las variaciones mensuales de la actividad económica venían rodando entre el 2,6 y el 1,4%, y este 1,2 muestra un poco un desinfle de, eh, de esta recuperación del nivel de actividad en términos generales. Por más que... ...cuando uno lo ve en términos interanuales... ...continúa este crecimiento del... Eh, ...en torno al 11-12%... ...que se veía en los últimos, en los últimos meses... ...se ya un poco el dato... ...de lo que va a ser el crecimiento... ...de la actividad económica a lo largo del de 2021... ...que un poco estaba en debate... De ...cuál era el nivel de recuperación... ...que podría llegar a tener en el 2021... ...respecto del de año anterior... Y en estos primeros nueve meses que se registran, eh, la actividad económica creció un 10,9%, ya orientándose un poco a, a un crecimiento del 11, 11,5% que pueda terminar el año 2021. Ahora, cuando uno mira para ver cuáles son los principales sectores que lograron recuperarse, encuentra que, si bien va a haber eh, la actividad eh, de hoteles y restaurantes con un crecimiento muy importante, el 60%, y la actividad de servicios comunitarios y sociales también con una recuperación muy importante, eh, son recuperaciones que inciden poco en lo que es en el, en el nivel acumulado del conjunto de la actividad económica, o sea que solamente inciden entre, de este crecimiento que decíamos del 11,5% interanual, solo inciden en un 0,5% frente a actividades como el sector industrial y el sector comercial, que inciden entre un 1,32% en este 10% que creció la actividad económica en forma interanual, por más que su tasa de crecimiento sea menor, ya que tienen una incidencia mucho mayor en lo que es el conjunto de la economía, pero eh, con tasa de crecimiento eh, por debajo por ahí de, de lo que uno podría observar. Y el, eh, los únicos sectores que muestran una caída interanual son el sector de la pesca y el sector de la agricultura y ganadería, que mostró una caída del 1% leve en el marco de lo que estábamos mostrando, pero eh, una caída al fin y al cabo, también de la mano con eh, niveles de actividad económica del año pasado que no se vieron con, eh, una, con una fuerte caída, como es el resto de los sectores. Ahora. También se publicaron ciertos datos referidos a lo que son eh, centros de compras, es decir, lo que serían los lo famosos shopping o lo que serían eh, la venta de eh, electrodomésticos y artículos del hogar, que muestran un poco eh, niveles de consumo que no, a ver, eh, que no muestran grande, a ver, una fuerte recuperación. Por ahí lo que uno podría decir, los centros de compras sí muestran una mayor recuperación, pero que todavía están por lejos de lo que eran los niveles prepandemia, lo que es sobre todo los niveles de actividad que se muestran en los centros de compras. Y en lo que es en el consumo de electrodomésticos y de artículos para el hogar, se muestran eh, crecimientos interanuales entre el 45 y 60%, ya sea, por ejemplo, 60, un incremento del 60% de lo que es el valor nominal, de lo que es. Eh, la facturación de lo que es en venta en celulares con un, con un contexto inflacionario general del 50% pero que en los valores dolarizados eh, tuvo en alguna medida una mayor una mayor variación de algunos productos eh, y otros productos por ahí con un poco de componentes más eh, más nacionales o con mayor incidencia en lo que es la producción nacional como son eh, televisores heladera línea blanca, donde encuentra un crecimiento también de los niveles de facturación nominales del 47, 49, 50%. Entonces, eh, lo que se ve es que en, en estos motores de consumo un poco más intermedio, es decir, motores de consumo por, por arriba de lo que puede ser eh, los niveles básicos o, o eh, los niveles de un ahorro, una capacidad de financiamiento que, motorizan ciertamente lo que es la industria, la industria nacional, pero más diferenciada no tanto la industria más vinculada con el sector agroalimentario, sino la industria eh, eh, la industria a ver, un poco más compleja en parte vinculada con la industria de ensamblaje pero también en parte vinculadas con industrias que traccionan altos niveles de empleo se ve que no hay eh, que la recuperación es leve en lo que es en los niveles de, de de consumo y que esto pone un poco el foco en qué va a estar motorizando el, el, la, la, la demanda y la compra del, desarrollo, del, del crecimiento industrial de aquí para adelante un poco pensando también esto que comentabas vos las restricciones que hay eh, al financiamiento las tarjetas de créditos para el viaje al exterior por ahí un poco mirando con la mirada puesta en, eh, en, en la fuga de dólares a través del turismo pero también un poco con la mirada puesta de hacia dónde salieron los excedentes y eh, la capacidad de, de, de compra y de adquisición de eh, los argentinos. Porque esto se compensa, se compensa, no se compensa, sino que se puede complementar este análisis con eh, la encuesta que se hace sobre ocupación hotelera en Argentina también para el mes de septiembre. Acá los datos que se reflejan son de una... Eh, capacidad hotelera eh, que en alguna medida logra recuperarse eh, respecto a lo que fueron eh, meses anteriores Pero que todavía está lejos de los niveles que eh, podrían esperarse En el mes de septiembre eh, hubo cerca de unas 2.400.000, 2.500.000 pernotaciones que en el, 2000, en el 2019, en el 2018, esas pernotaciones totales rondaron los 4 millones. Eh, sobre todo, a ver, en parte, por el, eh, que no hay turistas internacionales, que básicamente la cantidad de turistas internacionales que se mantienen en cero post pandemia, pero tampoco logra recuperarse los turistas de origen nacional en lo que es la ocupación hotelera. Eh, los turistas nacionales, por ejemplo, para el año 2019, para el año 2018, para un mes de septiembre, rondaban los 3 millones. Hoy estamos hablando de 2 millones, 400, 2 millones 500. Entonces, por más que haya programas de reactivación de lo que era eh, el turismo, ¿no? estamos hablando de un previaje muy exitoso, estamos hablando de, eh, de, movimiento, de grandes movimientos de turistas estos últimos fines de semana, eh, las estadísticas por bien reflejan que todavía hay una capacidad de aumentar tanto de los turistas nacionales, y ni que hablar, si eso hay que agregarle además los turistas internacionales. Eh, claramente ahí también eh, hay, un, hay una perspectiva que poner también, que es si hay una mayor apertura de lo que es el turismo internacional, de acá a, las vacaciones, de acá a los recesos y estos meses de verano, eh, el dólar y la devaluación claramente también incentivan a un turismo interno y a un turismo receptivo eh, mucho más fuerte lo que es del, del turismo, del turismo que, que se va de Argentina, ¿no? Eh, entonces, eh, creo que esto pone un poco paño frío sobre una mirada que había de una reactivación económica eh, muy fuerte, ¿no? Porque estamos hablando de... 1,2% en el indicador mensual de actividad económica. Estamos hablando de eh, una recuperación del 10, 11% en términos interanuales. Estamos hablando de un sector turismo que parecía que estaba empujando, empujando. También estamos hablando de septiembre, no de octubre, que parecía de ser que octubre podría haber sido poco mejor, pero que los datos todavía muestran que hay margen de recuperación, sobre todo lo que es el turismo y lo que son los consumos de bienes durables. Entonces. Eh, esto me parece que es un foco para seguir, ¿no? Pensar cómo puede continuar la recuperación económica más allá del de, eh, nivel de consumo básico. Y esto también eh, se complementa un poco con, eh, sobre todo esto es un dato que estaba viendo con lo que eran las ventas de los, eh, de los centros de compra en Argentina. La, a ver, el, la incidencia que tiene la venta de indumentaria y de calzado en estos centros de compra, pero también en lo que es el incremento de los precios, de lo que fue todo lo que es vestimenta a nivel nacional, y la dificultad también para, eh, para mostrarlo también como una recuperación de ese sector, que en alguna medida tú suele tener estas tendencias cuando se consolidan los cierres, de, eh, los cierres comerciales eh, del país con el resto del mundo, con recuperación de margen en los sectores, en los sectores textiles. ¿no? Eh, entonces, bueno, eso es un poco lo, el, el panorama que nos deja este, eh, estos indicadores de actividad económica. Muchas gracias, Gaby. Eh, bueno, me, mientras vemos si logramos concretar la última entrevista que teníamos pautada para esta noche, a ver si la hacemos o no, vamos a seguir conversando sobre algo que viene atravesando el programa y que traíamos recién a colación en relación a las... Nuevas medidas del Banco Central anunciadas hoy que tiene que ver con el mercado de cambios, qué pasa con los dólares, si vienen, a dónde se van los dólares. Y justamente hoy decíamos con estas nuevas medidas del Banco Central que flexibilizan algunas cuestiones mientras se eh, prohíbe el financiamiento en cuotas para la compra de pasajes y alojamientos en el exterior del país. Sí, creo es decir, que ahí hay una, bueno, uno de los temas clásicos del problema de balanza de pagos en Argentina, que a medida que se va ganando o la economía se va recuperando, eh, que es algo bastante patente, incluso si uno ve el salario real, en muchos sectores ha mejorado mucho, ha mejorado mucho, ha mejorado un poco, eh, e incluso ante la posibilidad de acceder incluso a dólares relativamente más baratos, digamos, por cierta apreciación cambiaria, la cuenta de turismo empieza a tener un peso en el, en el, en la, digamos, en el balance de pagos en la Argentina, ¿no? en la cuenta corriente de la Argentina. Y, y incluso nosotros hemos llegado a tener momentos de una cuenta de turismo es extremadamente pesada, ¿no?, eh, tiene, yo no, ahora no recuerdo exactamente el dato. Me, me parece, perdón Igna, me parece importante que esto es un dato que vos solés remarcar, ver sí. cuánto es el peso, qué incidencia tiene en nuestra balanza la cuestión de el turismo, porque quizás se puede pensar a primera vista que es algo menor, pero no es tan así, ¿no es cierto? No, no, claro, completamente, digamos, no es, no es menor, eh, tiene un peso, puede, puede llegar a tener un peso muy importante, lo tuvo, por ejemplo, en, durante el gobierno de Macri, con el mega endeudamiento que tuvimos. Eh, Se endeudó la Argentina básicamente para gastar 4.000 millones o 5.000 millones de dólares al año en turismo. Eh, no, no únicamente para eso, también para fugar y, y, y, y, y bueno hacer la bicicleta financiera. Fue un endeudamiento masivo y probablemente uno de los endeudamientos con menos resultados en términos de, de crecimiento económico y transformación estructural, porque eh, bueno, el de los 70 también, el de los 70 desembocó finalmente en una crisis muy profunda que llevó a la hiperinflación, ¿no? Y, y a, la, a, a, a la crisis de deuda primero, después a la hiperinflación y finalmente una resolución sobre la base de la, de la convertibilidad, la pérdida de soberanía económica, consenso de Washington, etcétera Pero ya tuvimos recientemente una experiencia, digamos, en, con el gobierno de Macri, fue un endeudamiento muy masivo, entre los cuales los destinos fue uno de esos destinos fue el turismo. Eh, y, y Argentina hoy en día está en una situación eh, muy particular. ¿Por qué? Porque está hackeada por los resultados de aquel endeudamiento, hackeada en el sentido de que tiene una renegociación en curso con el FMI por mil millones de dólares, que es una barbaridad en términos de dinero, de, de, ...de montos, digamos, de endeudamiento con el FMI... ...somos el prima, principal deudor del FMI... Eh, ...por lejos, por lejos... Eh, ...venimos de una renegociación... ...es decir, la renegociación del año pasado fue muy dura... ...y no, no es que nos liberó de culpa el cargo... ...todavía tenemos en el horizonte... Una, una, ...unos vencimientos de capital e intereses no menores... ...que se postergaron unos años... ...pero van a llegar en algún momento... Eh, y la Argentina está en este momento atravesando un periodo de incertidumbre financiera con una ventaja clave y central, que son los precios altos de los commodities. Y cuando vos tenés precios altos de los commodities, tenés varias opciones. Usás esos dólares para eh, el turismo, como puede ser, digamos permitir la apreciación cambiaria eh, y... y y o la fuga de capitales digamos facilitar el acceso a esos dólares para depositarlos en el exterior o priorizas la compra de bienes de capital y si sos más más eh, eh, más eh, valiente todavía promovés proyectos de infraestructura que intenten cambiar la matriz productiva en, en líneas generales no, no, no creo que te alcancen lo que se puede ahorrar en un año como, como este y en función únicamente del comercio exterior para un proyecto semejante, pero si se quiere, digamos, podemos tener esas tres opciones. El, el gobierno está claramente eh, priorizando, digamos, la, la compra de bienes de capital relativamente baratos eh, que eh, básicamente permiten ampliar la capacidad de producción, hay que decirlo, sobre la base de una fuerte, un fuerte componente importado. Argentina viene perdiendo terreno sistemáticamente en la producción de bienes de capital, la tasa de importaciones aumenta sistemáticamente, eh, desde, básicamente desde los 70 a esta parte, y eh, eh, la producción de bienes de capital en Argentina es prácticamente inexistente. De modo tal de que la eh, situación es de una enorme dependencia externa. Eh, por lo tanto... Tampoco es eh, que, que, que esto resuelva el problema estructural en Argentina, ¿no? La compra de bienes de capital, pero evidentemente tiene un criterio, un criterio de razonabilidad la, el dificultar a un país que está, de alguna manera, hackeado por una cuenta financiera que, que va a costar mucho pagar, puede costar incluso generaciones, eh, tiene sentido económico desalentar el turismo internacional, y el uso de dólares para el turismo internacional de modo tal de que no es algo completamente irracional, ni mucho menos, pero por supuesto va a generar dificultades, este tipo de medidas generan dificultades, sobre todo cuando no se trata de turismo, sino de viajes por otras razones, por ejemplo, eh, pero, eh, pero, pero creo que, que es comprensible en el marco de una emergencia financiera como la que se encuentra en Argentina en este momento. Muchas gracias, Signa. Eh, tenemos unos pocos minutos para conversar. Con Karina Gusovsky, nos quedan pocos minutos del programa. Karina es docente e investigador en economía, en economía, especializada en el campo de economía de la energía y de la planificación energética. Buenas noches, Karina. Bienvenida a Economía de Bolsillo. ¿Estás muteada, Karina? A ver... Ah, perdón, perdón que mucho gusto, perdón que me sumé tan tarde, pero recién termino de dar clase porque yo trabajo en el Departamento de Economía de acá de la Universidad Nacional del Sur de Bahía Blanca y tenemos una diplomatura en Economía de las Energías Renovables ajá. Eh, y estábamos dando, en virtual, totalmente virtual desde Bahía Blanca y estábamos dando clases ahora, así que bueno, les ajá. agradezco la invitación. No Karina, al contrario, gracias por dedicarnos estos minutos para cerrar el programa. Eh, precisamente para hablar un poco de la situación energética mundial, eh, estamos viviendo, digamos, un periodo de inflación eh, en relación a los recursos naturales. Si Uno ve en Estados Unidos, en Alemania, en España, en todo la cuenta del gas, o la cuenta del petróleo, en aumentado de precio. Incluso se habla en estos momentos de que Estados Unidos va a inyectar 30.000 millones de barriles de petróleo y va a in, in, invitar, digamos, a otros socios económicos y geopolíticos a hacer algo similar. ¿Cómo ves vos la situación? ¿Qué es lo que está pasando en el mercado energético a nivel mundial y en particular con los recursos fósiles que están aumentando tanto su precio? Sí, mira, estamos, estamos realmente pasando por un momento eh, particularmente de precios altos del gas. Eh, nosotros veníamos de un año 2020 eh, con precios bajos del gas. Eh, sin embargo este último año por distintos factores por distintos factores climáticos ustedes saben que el precio de la energía o la energía está muy de, el precio de la energía está muy relacionada con, con, con el clima con la temperatura entonces algunos factores como un invierno muy muy fuerte en el hemisferio norte en Texas en Canadá en el norte de México eh, la, la, el, el problema índico en Brasil digamos todos estos factores eh, presionaron la, la demanda de energía con una oferta que prácticamente no se movió y esto lleva a que hoy tengamos precios del gas eh, muy, muy altos, eh, cuadruplicándose, quintuplicándose respecto a lo que ocurrió en el año 2020. Por lo tanto, estamos eh, para Argentina es un desafío, digamos, porque, porque Argentina eh, importa gas, aunque digamos tiene las posibilidades de ser auto, de autoproducirse hoy eh, importa gas, por lo tanto eh, eh, se prevé que los precios del gas no bajen de aquí al año que viene, eh, por lo tanto nosotros tenemos un, un, un horizonte complicado si, se, si no si no podemos producir si no podemos autoabastecernos. Karina, ¿y la cuestión de las renovables, ¿pensás que el programa de transición energética ha tenido algo que ver también en la incidencia de este aumento de precios o no? Mm, bueno, es, es, es eh, la verdad es que yo creo que tiene que ver más que por cuestiones geopolíticas, o sea, el, el tema este del aumento de los precios tiene que ver más por cuestiones geopolíticas, por cuestiones que tienen que ver con la, el, el, la, la, la, el fuerte el frío que hubo en el hemisferio norte, eh, que, que retrajo, la, la, que aumentó la demanda notablemente y, esto, eh, eh, y la oferta no pudo, digamos, ajustarse rápidamente a ese incremento de la demanda. Eh, las renovables eh, están... Están, hay una transición hacia las renovables, el mundo está transicionando hacia las renovables, pero es, es un proceso que no es. La transición no es espontánea, es un pro, justamente como, como bien lo digo, es un proceso. Por lo tanto, hasta que las renovables realmente no tengan una, una participación importante en la matriz, en la oferta de energía primaria en el mundo, uno no puede pensar de que el mundo solamente va a poder funcionar con renovables. Hoy el mundo es fósil, hoy el mundo es petróleo y gas. Hoy Argentina es 80% petróleo y gas en su oferta de energía primaria. Sí queremos las renovables, sí estamos pensando en descarbonización cero hacia el 2050, pero, pero hoy seguimos funcionando con fósiles, hay un pensador, los pensadores más importantes con la energía que tienen que ver con la energía, siguen pensando en el gas como el combustible de transición, las, las renovables van a ser una realidad dentro de 20, 30 años, eh, sin embargo hoy el mundo es fósil. Karina, y por último, la, el, el, ¿la nuclear pensás que puede ser una energía también de transición junto con el gas? La nuclear es una energía que tiene muchos adeptos y muchos que no son adeptos, digamos, hay países como Alemania, hay, hay países como Francia que, son básica, que tienen su generación eléctrica base, básicamente nuclear, hay países como Alemania que no tienen, que están deshaciendo su generación nuclear. Eh, yo particularmente creo que, eh, que la, la, la planificación energética, que la política energética, que la planificación de los sistemas energéticos tienen que ser versátiles y tiene que haber gas, tiene que haber nuclear, tiene que haber hidroeléctrica, tiene que haber eh, fuentes, fuentes renovables como la eólica, como la solar. O sea, me parece que lo que viene es la diversidad, es la versatilidad, eh, los mercados eléctricos necesitan versatilidad, los despachos económicos de, en los mercados eléctricos Necesitan versatilidad y esa versatilidad la da la amplitud de tecnologías para abastecer los mercados eléctricos. Yo personalmente creo que la base de la, del despacho debe ser hidroeléctricas de gran porte, deben ser nucleares eh, y luego debemos ir hacia las renovables y abastecer la punta con centrales térmicas como ciclo combinado y demás. Yo creo en la versatilidad. Karina, muchas gracias por, por esta breve entrevista, pero nos hemos quedado sin tiempo. Así que antes de, de que nos corte digamos, el, el la autoridad, eh, cortamos voluntariamente y te mando un saludo y un agradecimiento. No, perdón y gracias a ustedes, perdón por haberme entrado tan tarde. Muchas gracias Karina. Era Karina Gusovsky en Economía de Bolsillo, nosotros llegamos al final de nuestro programa de hoy. Igna, Claudio, Gaby, como siempre, un gusto encontrarnos en el aire de la UNER. Chau, nos vemos. Adiós. Nos vemos. Hasta la chau. próxima. Chau, chau. Será hasta el próximo jueves, como siempre, a partir de las 20, para encontrarnos con más economía de bolsillo por todas las radios de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Chau, hasta la próxima.